Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de Living Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 244. No estoy en peligro en ningún lugar del mundo. Tu hijo está a salvo donde quiera que se encuentre, porque tú estás allí con él. Solo con que tu hijo invoque tu nombre, recordará su seguridad y tu amor, pues estos son uno. ¿Cómo puede temer, dudar o no darse cuenta de que es imposible que pueda sufrir, estar en peligro o ser infeliz cuando él te pertenece a ti, es bien amado y amoroso y está por siempre a salvo en tu paternal abrazo? Y ahí es en verdad donde nos encontramos. No hay tormenta que pueda venir a azotar el santuario de nuestro hogar. En Dios estamos a salvo, pues, ¿qué podría suponer una amenaza para Dios o venir a asustar a lo que por siempre ha de ser parte de Él? No estoy en peligro en ningún lugar del mundo. Amen.